No cabe duda de que los animales también tienen sentimientos. Acompáñenme a ver de qué se trata el siguiente video. 哇 Qué gran enseñanza nos deja este animalito Los humanos en muchas ocasiones peleamos Y lo único que buscamos luego de cada discusión Es quién tiene la razón Gritamos ofensas solo porque estamos demasiado enojados Y cuando pensamos en separarnos Ninguno de los dos hace nada por salvar la relación. A las parejas simplemente se les ha vuelto tan fácil soltar porque ya llegará alguien mejor. Dejar de luchar por su relación porque su pareja no se lo merece. O simplemente separarse porque como no están casados ni tienen ningún compromiso que los ate a estar juntos, entonces mejor nos separamos. En la actualidad está muy de moda simplemente aprender a soltar. Pero se nos olvida sostener, se nos olvida reparar, amar, cuidar, ayudarse mutuamente a estar juntos cuando las cosas están mal. Ahora todos quieren salir corriendo porque a la gente se le ha vuelto tan fácil simplemente dejar ir. Aprende a amar, aprende a cuidar, pero sobre todo aprende a perdonar.